Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, queridos, hoy tenemos la actualización 1.404 en realidad. Y, y bueno, vamos a ver qué es lo que acaba de transmitir Wargaming desde su eh, canal o su portal oficial. Bien, así que vamos a meternos y a analizar y a reaccionar en vivo eh, a ver qué, qué es lo que nos trae este videito. Vamos. 1.404 de World of Tanks es la atracción principal de la industria de este año. Los jugadores descubrirán muchísimos cambios innovadores y World of Tanks alcanzará un nuevo nivel y será incluso mejor de lo que supo ser. Le están metiendo mucha epicidad, bien. así que vamos a ver que... espero que sea bueno Los detalles de los aspectos más importantes de esta actualización, ahora mismo eh, ¿por qué no penetré? ¿Cuándo es tier...? Eh? Ah, ¿cuándo saldrá tier 11? What the fuck? Ah, las preguntas de la gente Fear nothing bad KB12. Eh, when are new graphics coming? No eh, tipo eh, Minecraft los tanquecitos boludo. <risa> ¿Cuándo vendrán los nuevos gráficos? Para seguir siendo relevantes, los tanques necesitan. Eh, señores, eh. Um... Responsable. No, respetable. Respeta todo lo que toca. O algo así. Ushakov. Cambios. Trabajamos muy duro en la actualización 1.404. Tendremos un nuevo World of Tanks. Y nuestros jugadores ya lo han notado. Esto es lo que tiene para decir sobre la actualización un grupo de jugadores especialmente seleccionados. ¿Qué pienso de esta actualización? Skill for Es un juego completamente diferente. La primera de las nuevas mecánicas es una breve dilatación temporal en batalla. Una breve dilatación en batalla. En una verdadera batalla de tanques durante situaciones peligrosas, los comandantes perciben todo de forma distinta. Uh -huh. Debido al subidón de adrenalina, pareciera que el tiempo se ralentiza. El tripulante toma una decisión en un Qué buena vista esa, ¿no? Del tanque. Está muy buena. En otros juegos eh, la tienen a esta vista. ¿eh? Eh, aéreos en general, cuando vos manejas un tanque, lo, lo vas manejando desde adentro del tanquecito y vas así, con esta vista. Una milésima de segundo. Después también podés seleccionar la otra, ¿no? Ahora esta característica realista formará parte del juego. Con el tiempo, War of Tanks ha pasado de ser el lento juego de disparos táctico que fue en un principio a un juego en el que se necesita una velocidad de reacción mucho más elevada, pero ahora hemos solucionado ese problema. Adrenalina es la primera pericia activada del juego. Cuando se le activa, la zona que está dentro del rango de visión del vehículo se ralentiza durante un breve periodo. Tendrán tiempo suficiente para tomar un sorbo de té, realizar un disparo preciso y coordinar sus movimientos con el equipo, todo a la vez. Solo...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 Mirá como, o sea, tipo slow motion, digamos, ¿no? Ralentiza durante un breve periodo. Tendrán tiempo suficiente para tomar un sorbo de té, realizar un disparo preciso y coordinar sus movimientos con el equipo, todo a la vez. Solo quienes hayan activado la pericia verán que el tiempo se ralentiza. Los demás jugadores seguirán luchando como siempre. Para conseguir este objetivo, agregamos tiempo-espacio no euclidiano, mecánicas cuánticas y la noción del tiempo imaginario. Se tomó el palo, <risa> claro, yo estaba pensando también, porque, ¿viste? o sea, cuando estaba bajando el tanquecito, perfecto, bueno, eso es en ataque, ¿bien? Cuando estaba tirándose de ahí, eh, creo que el Leopard, y, y acá, le, el francés pone, eh, a, subió de adrenalina este, no sé cómo será que se pondrá, y también lo puede usar de manera defensiva, porque, por ejemplo, me imagino, estás a un tiro de morir, ¿no? Te quedan, no sé, en tier 10, 200 de vida, con lo cual ya sabes que estás prácticamente muerto, entonces, sabes que tenés un rival? apretas eso cuando más o menos ve que el chabón te va a disparar Y si el tiro va a venir lento Lo vas a poder esquivar y te, y te vas a poder tomar el palo Te vas a poder rajar, eso está muy bueno Si bien aún estamos trabajando En el prototipo de las mecánicas Ya dejamos que los famosos creadores de contenido de World of Tanks Las prueben La mecánica funciona si experimentan curvaturas del espacio no euclidiano Póngase en contacto con el servicio de asistencia al jugador No euclidiano no sé, después lo voy a googlear Si alguno sabe lo que es, déjenlo en los comentarios Porque estoy más perdido que no sé, bro Las nuevas Eh, voz inteligente Asistente de voz inteligente Características de la actualización 1.404 afectarán a todos los componentes del juego, incluso al doblaje de voz. Antes, las líneas del comandante eran monótonas y con el tiempo se convertían en una especie de ruido blanco. Ahora, las voces serán mucho más útiles y diversas, porque ahora tenemos a Smarta. El trabajo de Wargaming con aprendizaje automático y redes neurales en colaboración con Cyberdyne Systems ha dado como resultado la creación del consejero automático SMARTA o SMARTA. En la Marta hablamos de una neurored autodidacta. Smart inteligente modular o módulo, módulo, modular supongo, asistente robótica, tanque, alfa. Son como tipo varias. Ah, las siglas de por qué es SMARTA. Que la Marta. analizará sus acciones y las comentará Según un estudio previo De la cultura humana Que y okay, las comentará tipo Me va a decir, estás campeando Nando <ríe> me imagino, Nando deja de campear O yo que no uso Arti eh, eh, Nando deja de utilizar Arti Sígueme si quieres ganar Buena, repro el chavón. Necesitamos sus puntos de vida Y su motocicleta ...exterminado. Esta es solo una muestra de las capacidades de Smarta. Cuando hagamos el prototipo y lo mejoremos, el sistema podrá dar consejos a los jugadores para mejorar su rendimiento. Gira a la derecha 200 metros. <risa> 200 metros, dijo. El chance se dobló al toque. 200, no 20. Recomendación. ...jugar en un tanque pesado. Se sí, te mata. Porque el hijo jugar un tanque pesado, o sea, tipo, no, no, no juegues mal ligero, bro. Gira a la izquierda. Un poco más. ah bueno. Así. Y... Demasiado angulados, eh. Intenta jugar como artillería. <risas> o sea, te mata, boludo. Si, si te matan haciendo alguna tontería, te, te, te sacude el Smarta. Smarta sigue aprendiendo, pero cada día mejora más. Antes de permitir que los jugadores prueben esta característica, habíamos mejorado sus habilidades de aprendizaje y comunicación. Tú solo eres una imitación de la vida. Puedes componer una sinfonía. ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? Por lo menos no soy streamer. <ríe> lo <Le> mató, ¿eh? <ríe> What the fuck? En esta actualización, también encontrarán otras sorpresas agradables. <coughs> Tras la implementación de los nuevos gráficos, nos dimos cuenta de que no a todos les gustaban las imágenes fotorrealistas y que no todas las computadoras pueden renderizarlas. Con el objetivo de expandir la audiencia y de lanzar el juego en cualquier sistema, agregamos una nueva característica para los gráficos. Anime. anime. Uy, boludo, ¿cómo anime? Todos los Otaku van a estar con ATR chao, van a estar recontentos. para los gráficos. Anime. anime. Habiliten el filtro de anime y disfruten los mapas, los vehículos <ríe> e incluso las fase de batalla. ¿Qué es esto, chabón? Estarán dibujados con estilo anime. Además, todas las entidades del juego tendrán un sabor del mismo estilo. Por ejemplo, los libros de tripulación ahora serán mangas. WTF, boludo, WTF. Igual te digo, me encanta, me encanta que metan todas estas boludeces porque lo hacen mucho más abierto al público y a la gente en general, ¿entendés? O sea, va a dejar de ser un juego... A ver, hay una cuestión, una realidad también, ¿no? Que muchos de los latinos, eh, los latinoamericanos, nos... Eh, tenemos el inconveniente a veces de que nuestras computadoras no son las europeas, no son las americanas, eh, Estados Unidos quiero decir, eh, no son la, las de Rusia. O sea, tenemos un presupuesto bastante más acotado y que a veces uno hace el sacrificio, porque a veces para la mayoría salvo que labures con eso. Eh, hacen el sacrificio de comprarse una buena compu para poder jugar bien el juego y, y, y que te rinda bien el, este, el WOT o cualquier juego en general, digo, ¿no? Pero es tipo, siempre está, bueno, voy a hacer el esfuerzo de comprarme una mejor compu. Y capaz que allá eh, vale, no sé, 400 dólares una buena compu y acá es un garrón, es, es mucha guita, ¿viste? Es mucha plata. Entonces, eh, me gusta, me gusta que por lo menos den esta opción. Y es muy creativa y está muy buena. Y eso que yo soy cero taku, no, no, nada, nada, cero. En la actualización 1.404 agregaremos el nivel 0 al árbol tecnológico italiano. Ese nivel estará ocupado por el tanque Da Vinci. Este es el primer proyecto histórico documentado de un tanque real. El mismísimo Leonardo nos dio los planos, archivos totalmente confidenciales, así que el vehículo será históricamente auténtico. El tanque tendrá 400 milímetros de blindaje efectivo de madera y estará propulsado por el poder de ocho humanos. ¿Qué es esto, boludo? Se me, me están cambiando el bot, chabón. Me están cambiando el bot. Me encanta igual, me encanta. esto es, Son cosas que veníamos pidiendo... A ver, no sé cómo va a ser esto, no tengo la más pálida idea. Pero que es que se mataron pensando y lo hicieron recreativo, nadie puede decir que no. Después vemos si está bueno o no, pero... O sea, a nivel creatividad, 10 puntos, chabón. Los cañones tendrán un único modo de disparo. Una descarga devastadora en todas las direcciones. Porque está claro que necesitamos más mecánicas en el juego. En general esto hará de world of tanks un juego más normal quizá aún no lo hemos probado mucho pero estamos seguros de que vamos en la dirección correcta ahora pasemos a la noticia principal del año Ahora, antes de pasar a lo que dicen que va a ser la noticia principal del año que no sé qué será eh, lo que digo es está bueno ¿sabes lo que me gusta es que sea opcional a mí lo que me encanta es que en los juegos post, post usuario cada uno de ustedes los que ve el video, pueda elegir ¿Querés que sea anime o no querés que sea anime? ¿Querés que tenga gráficos ultra HD porque tenés una compu para eso y te encanta eso? Ponerle ultra HD. Y el que tenemos, los que tenemos una compu más normalita, tirando a media media, eh, listo, lo metemos en, en gráficos bajos y todo ahí re pobretón. Y bueno, es lo que podemos, bro. ¿Entendés? Pero vos, tenés, vos podés elegir. Eso es lo que a mí me encanta, que vos puedas elegir. Eso y me está encantando todo porque en todo lo que mostraron, vos elegís. Vos elegís si querés el, el slow motion ese cuando... Cuando tira, que tenés ese, esa habilidad de subir de adrenalina Vos elegís lo del anime Vos elegís si querés jugar en, en el tanque nivel 0 italiano O sea, vos elegís Eso a mí me encanta, me encanta Bueno, vamos a ver lo que dicen que es la eh, noticia del año A ver, de la actualización 1.404 Gaming presenta una plataforma de hardware diseñada específicamente para World of Tanks Una plataforma de hardware... La actualización 1.404 de World of Tanks será el primer y único proyecto para la nueva plataforma. Este es el resultado de cinco años de trabajo de la oficina de diseño de Surf. Sus características serán superiores a las de cinco generaciones análogas, porque está creado para tener en cuenta la experiencia de los especialistas de Wargaming en dibujar nuevas ramas de vehículos. Esto es una consola de tanques. Solo podrán jugar a World of Una consola de tanques. ¿Qué va a hacer con Speed que podés, eh, ¿cómo se dice? Eh, no sé, como, eh, customizar. No me salía customize, customizar tu tanque. Tanks en ellas. ¿Para qué es? Solo podrán jugar a World of Tanks en ellas, pero a 25 FPS estables. Más que suficiente. Todos saben que el ojo humano solo puede ver a 24 cuadros por segundo. Y en el cuadro número 25, la consola mostrará las ofertas de la tienda premium. Gracias a las orugas, no tendrán que mover el dispositivo y el sistema de audio incorporado hará que los impactos de los proyectiles HE sean más imponentes y sabrosos. Las consolas de prueba no cuentan con ninguna garantía, pero los participantes recibirán un kit de reparación pequeño. Y un matafuegos como regalo, solo por si acaso. Estas son todas las características nuevas de la próxima actualización. Con... Pará, yo, la verdad es que no entendí lo, del, lo de lo último que explicaron, no entendí. Realmente os lo digo. A ver, para, vamos a ponerlo de, de, de vuelta, a ver, para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 O sea, ¿entendí mal? ¿Es un CPU? dejen en los comentarios si ustedes entendieron lo mismo que yo. Porque, como tienen el cosito arriba, y no sé. Dice que no tengo, no tengo que mover el dispositivo. Con lo cual, entendí que es un CPU, entendí mal. Las consolas de prueba no cuentan con ninguna garantía. Pero los participantes recibirán un kit de reparación pequeño. Y un matafuegos como regalo, solo por si acaso. Estas son todas las características... Claro, en realidad estoy, me estoy eh, refiriendo mal, no una, una, un CPU, no, es una consola, sería una, una especie de consola en la cual solamente podés jugar Watt. ¿Es eso lo que están diciendo? A ¿25 FPS? nuevas de la próxima actualización. Compren la nueva consola de juegos y suban la temperatura de su casa sin problemas. Habiliten el filtro de anime, hagan clic en el inalterable botón de batalla... ...y destruyan a sus oponentes en cámara lenta gracias a los consejos de Smarta. Buena suerte en el campo de batalla. Compartan sus opiniones de la actualización 1.404. ¿Por qué, señor desarrollador? ¿Por qué? ¿Por qué sigue creando tanques? ¿Tienes tantas oportunidades? ¿Por qué no implementas aviones y naves espaciales en el juego? Porque todo es posible. ¿Pero qué sentido tiene? Muy bueno. La verdad que muy bueno. Me encantó. Me encantó el video en líneas generales. Bueno, espero que a ustedes también eh, les haya gustado. Y, y nada, a ver qué se viene con esta 1.404. Wow. O sea, está muy... Va a ser realmente una revolución al WOT. Realmente nunca mejor... Eh, dicho que, que va a ser una revolución total al juego Nada que ver Ya desde poder jugarlo Y después, es verdad, lo que estaba pensando yo Es una consola, o sea, vas a poder comprarte La consolita, una especie, por decirlo así De Playstation, por decirlo así, no sé eh, O de, de Xbox, lo que sea En la cual, aparentemente Tipo prueba, yo creo que van a poder jugar Solamente al WOT eh, De manera dedicada a solamente a este juego y, y bueno, no sé, habrá que verlo Acá en Argentina Veo Complicated. Con los impuestos que tenemos y demás, pero bueno. Eh, no sé, no sé. Piensen que allá en Rusia tienen 400.000 o 500.000 jugadores. ¿sí? Están todos allá. Prácticamente lo van a disfrutar un montón. Y, y bueno, eso, amigos. Nada, espero que hayan disfrutado el video, que se hayan divertido tanto como yo. Se vienen un montón de cambios. Y, y bueno, nada, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de todos esos cambios. Les mando un beso y nos vemos en la próxima. Chau, chau.